Hola, hola, hola, hola, hola... Queridos amigos, amigas, amigues... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches... Depende a qué hora estés escuchando este video... Y hoy sí nos toca Venus en Leo... ¡Ay! ¿Qué será Venus en Leo? Leo, el brillo, el león, el que... Eh, el ego... Y ese Venus, el amor, el dinero, lo material... Todo eso esas energías trabajando juntas qué nos están queriendo decir y eso es como astrólogos astrólogas, astrólogues, es lo que tenemos que ir aprendiendo a hacer esa combinación de energías y ir poniendo nuestras propias palabras estas palabras claves que yo te doy que es la manera más fácil y más linda de aprender astrología te lo juro que es lo más fácil y lo más lindo y lo más entretenido. No es para que te quedes exclusivamente con esas palabras, sino que vos le vayas poniendo tus propias palabras claves. Y ahí vas a poder ir armando las oraciones. Esto, la astrología, es un lenguaje. Y como todo lenguaje se aprende de esta manera. Primero sabiendo el abecedario, después empezando a unir eh, eh, letras eh, y pronunciaciones de esas letras. Y así vamos aprendiendo un idioma. Y esto es el idioma, el lenguaje, más que el idioma, el lenguaje de las estrellas que el universo tiene con nosotros. Entonces... Le, eh, Venus en Leo Leo en Venus iba a decir Venus en Leo Tres palabras claves Sincero, leal y fiel Sincero, lealtad y fidelidad Las tres palabras claves de Venus en Leo Las tres palabras claves negativas O en sombras De ese Venus en Leo Es que le gusta aparentar eh, Son vanidosos Y... Son coquetos, coquetas, coquetes, la coquetería es una de las eh, claves negativas de ese Venus en Leo. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Eh, Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, ¿con qué? Con Venus en Virgo. Chao hasta mañana.